En vestuario hemos estado pensando la ropa para cada personaje y a partir de ahí pues estuvimos mirando colores, lo que le encajaba con la personalidad de cada personaje. Algunas de las prendas de nuestros personajes las hemos creado nosotras desde cero con nuestras máquinas de coser. En el departamento de arte hemos creado todos los escenarios y las decoraciones que aparecen en el cortometraje. No, no, no, con esa puta, que que hemos hecho varias cosas como la sala real, eh, la habitación de la princesa, el lago, el corazón y la maqueta que se utiliza para los viajes. Avui, a el apartado de càmera, ens hem centrat com tripodé, sobretot, la cámara, en Samsung montar un trípode sobre todo y la cámara, cómo funciona, las diferentes apartats que tiene al ISO, por ejemplo, o al Zoom, y para cuadrar el top En el cometraje era hacer un conteo de padres de clásicos, pero fue una meta es que me hizo dar. Es un fútbol clásico, pero a lo largo dar un valor de 3K, esta, como que me espaba, o las bruces durantes, y intentar dar una vuelta totalmente. Son clásicos. También fue un maestro sobre el amor, sobre la tristura, sobre la pasión, sobre el descubrir, sobre tendremos no está más de tu con adolescentes, realmente que